Sabiduría, UCDM, el cuerpo. ¿Sabes que el cuerpo por sí mismo no puede hacer nada? ¿Depende siempre de una mente? ¿Sabes que el cuerpo sufre porque es la mente la que le envía sufrimiento? ¿Sabes que la mente puede sanar y liberarse del sufrimiento? ¿Sabes que en tu mente hay una paz ilimitada? que está siempre ahí contigo y que puedes elegirla? ¿Sabes que cuando eliges estar en esa paz, trasciendes el cuerpo, dejas de sufrir y entiendes cuál es tu verdadera identidad? Sabiduría UCDM